Algunas personas que viajan de noche Sobre todo traileros Decían que cuando les tocaba ver Cosas así tenían amuletos Y los tenían en sus carros ¿Por qué? Porque eh, a veces las personas Tratan de creer En lo que ellos eh, creen que son protecciones Y está bien Puede que si sí les funcione Puede que no No soy quien para juzgarlos Pero esas eh, protecciones decían que eran para vivos pero también para muertos Para que no los estuvieran espantando En la noche Teníamos un, un conocido Que le decían al tío Chango Era un transportista Y en algún momento Este cabronazo, don Maurilio Eh... Echando tragos ahí con la familia En algún momento le empecé a, a preguntar Acerca de si es que él había visto Mucho, Yo, él tenía cerca de Cuarenta y tantos años antes que Falleciera este, este, este señor De ser transportista Y por reglamentaciones Ellos tienen que transportar cosas de noche No tanto de día Entonces dice que le tocó una cantidad Enorme de cosas por ver Una de ellas Que le tocó Ver fue casi en la entrada a la Ciudad de México. Dice que iba de noche, iba en la, en la entrada, lleva ya eh, casi llegando a la ciudad. Y justamente dice que sintió un, un olorcito muy, muy particular. Un olor, si es que han tenido la oportunidad de cocinar... Eh, por ejemplo, algunos caldillos que tienen que andar asando los chiles secos. Se dan cuenta que el olor es muy, muy cabrón. Te hace este, toser muchísimo. Entonces, él dice que iba en la carretera. Yo iba a, a, a buen paso. Y de repente le llegó ese, ese olor. Es que me llegó un olor muy cabrón, como si estuvieran quemando chiles. Y fue de ok. Continúa. Dice... Y se, se acentuaba y tú decías, bueno, eh, se sentía ese, ese detallito de que algo no estaba bien, de que algo no era bueno, de que algo no estaba bien para nada. Dice, la verdad no quise detenerme en ninguno de los paraderos que estaba ahí, yo quería simplemente llegar, entregar mi carga y firmar y ya, irme. Dice, pero de repente se empezó a, a, a oler eso. Pero de una manera tan concentrada. Dice, cerré las. Las, este, las ventanas del carro y aún así seguía. Seguía oleando. Dice. Llegó un punto donde me di cuenta que al voltear a cada uno de los. de los costados, tanto al frente. como en los retrovisores, no había nadie. Ningún carro. Que viniera ni en, en cerca. Si, si acaso. Uno que otro que se veía muy, muy, muy a lo lejos Recordando que en la entrada de, de la Ciudad de México Vamos de bajada Dice que él puso las altas Y simplemente como para complementar todo eso Encendió las, unos faros especiales que tienen para, para niebla Cubrió un mayor terreno de, de luz Y dice que en un momento Mucho más adelante vio una pequeña figurita y dice que él iba acercándose Y le bajó la velocidad Porque vio que iba cruzando Justamente por donde él iba Dice Que lo llegó a ver Más o menos como unos 150 metros Una figura de un animal Ve ese animal Completamente negro A pesar de que le aventó las luces Y le fue bajando la velocidad Para evitar atropellarlo Para hacer a un ladito El, el, el carro donde venía Bueno, el camión donde venía Dice que lo llega a ver Y justamente Como a unos 100 metros Se da cuenta de que Es un chivo Y dijo ah Me espanté a lo pendejo Es únicamente un chivo Seguramente de alguno de los pobladores Que se encuentran por acá Se escapó alguno de sus animalitos y Y ya Pero no Él dice que se fue acercando y el animal, a pesar de que le pitó para que el animal se hiciera a un lado, estamos recordando que a menos de 100 metros, el animal se puso justamente en medio de la carretera. Y fue cuando este cabrón casi se frena de chingadazo porque vio que a un costado de la carretera había un niño de espaldas. Un niño como de unos dos años, que todavía se ven medios pendejitos, ¿no? Para andar caminando, lo vio a un cosadito de la carretera. Él, la verdad, sintió que algo de verdad estaba tan mal ahí, porque lo vio desnudito. Y en eso el niño fue caminando a donde estaba el chivo. Y él jura. Y en ese momento que me estaba comentando y contando las cosas Juró perfectamente Como el animal De estar en cuatro patas Se levantó en dos Agarró al niño Con sus dos patas de enfrente Lo cargó Y se fue Se empezó a ir de nuevo hacia la maleza Este cabrón ve eso justamente de eso y se detienen seco a pesar de que se les recomienda que ellos no pueden frenar tan en chinga porque pueden eh, con, con la carga que llevan con la velocidad que llevan pueden este, hacer o tener un accidente pasa eso y justamente cuando él pasa por donde ellos se metieron dice que empieza a escuchar unas risas Diciéndole, entre risas, bájate, acompáñanos, ven Mauricio, ven Mauro, ven, acompáñanos. Él dice que a pesar de que se frenó en seco Inmediatamente hizo todo lo posible Dice que no recuerda ni siquiera cómo metió Las velocidades del, del camión Y se fue, se siguió La verdad no quiso detenerse No quiso Quedarse ahí en ese momento Dice Yo llegué a donde tenía que dejar la carga No hablé No, no sé cómo rayos dice No, sé, no me acuerdo cabrón Cómo le hice para llegar hasta ese punto Entregué las cosas Y dice la, la, la señora La, la patrona que, que me pidió Las cargas de las cosas que estaba llevando Me vio y me preguntó Le, dice, le comenté las cosas Y la señora dice ay, este, Morilio Dice, mira ten Fue y le dio unas Unas este Era como más o menos me lo comenta eran unas bolsitas rojas que dentro tenían varias cositas. Y me dice Ten, eso es para esto, para esto, para que no te vuelvan a hacer nada, para que nada de eso. Y pasó. Pasó mucho tiempo y dice que con eso dejó de verlos, dejó de ver esas cosas. Y en algún momento dice que llegó a volver a ver a la señora ya después de años de que sucedió eso. Y le preguntó, y bueno, más bien fue a agradecerle, ¿no? Y ella le dijo: Oye, ¿qué te hago? ¿Te funcionaron las, la, las protecciones que te di? Y el, el Maurilio sí le dijo, sí, no no no sabe cómo le agradezco mucho que me haya dado las bolsitas y todo eso. Dice, qué bueno, ¿y a qué te dedicas ahorita? No, pues ya no estoy de transportista, eh, ya, ya estoy muy viejo y la verdad no, pues ya no. Y le, le, le responde la señora, que okay, ¿será posible que me regrese las protecciones?, y es así de, ok, sí, en el siguiente viaje yo te traigo las protecciones en agradecimiento y te traigo alguna cosita más. Dice, no, no, no, no haz con que me la regreses, no hay problema. Y es así de, bueno, está bien. Él me comenta que estas bolsitas rojas debía colocarlas afuera, en uno de los retrovisores y otro colgado a las llaves y otro en la parte de arriba, donde está este... Una, una de los eh, detalles que utilizan para... Evitar que el sol los deslumbre... No acuerdo ahorita del nombre... Las colocaré Eran tres... Justamente... Justa, justamente... Llegó el día en el que él... Se la regresa y le dice... ¿Sabes qué? Aquí están... Muchas gracias... Y dice... No... No le sacaste nada, ¿verdad? Y ella así... Digo él así de... No, ¿por qué? Dice... No te importa que, que, que revise Él dice No, claro, adelante, son tuyas, tú me las prestaste Y dice que fueron Allá al, a la mesa Donde ella estaba Ella abrió las bolsitas Y de las bolsitas Cayeron huesitos Y él se quedó así ¿Y esos? Y la señora le dice Es que fíjate Que yo antes no necesitaba transportistas Antes mi hijo Era el que se chutaba los viajes Pero mi hijo Vio muchísimas cosas en, Durante todo ese tiempo Y Desgraciadamente en una ocasión Algo espantó tanto a mi hijo Que se salió de la carretera Fueron todavía los, los paramédicos y trataron de salvarlo y me tocó verlo en los últimos momentos y mi hijo me dijo que que él sabía que no iba a sobrevivir a esto y falleció no sin antes decirme que él desde el otro lado iba a cuidarme que desde el otro lado iba a hacer que nada me pasara a mí en la carretera. Así es que esta señora no sabe cómo lo hizo. Francamente eso, insisto, me lo contó Maurilio. Fue al templo de San Sebastián de Aparicio. Bueno, al templo de San Francisco, que se encuentra en Puebla, en Boulevard 5 de Mayo. Hay un, un cuerpo incorrupto de San Sebastián de Aparicio, que es el patrono de las carreteras. Ella fue para allá, le encomendó unas bolsitas rojas a este santo para que nada le pasara en el camino. Una vez que le encarga todo esto, le hizo unos rezos, las bolsitas, según esta señora, ya estaban protegidas. E insisto... No sé cómo le hizo. Pero. La señora. En algún momento. No sé si habló con. con alguien del cementerio. No sé. <risa> Francamente, no sé cómo. Pero ella le contó esa historia al, al Maurilio. Y le dijo: ¿Sabes qué? Estos huesitos son de mi hijo. Son los huesos de las manos de mi hijo. Son los huesos de las manos. Con las que él manejaba Las metí en estas bolsitas Por eso te pedí que me las regresaras Todo este tiempo te llevaste los huesos De las manos de mi hijo Gracias por regresármelo Quien te cuidó no fui yo Ni fue el amuleto Fue mi hijo Que sea lo que sea Lo mató Pero al menos él te fue a proteger